Nos hemos convocado a esta conferencia de prensa para eh, comunicarles el, el dato de crecimiento que el, el Instituto Nacional de Estadísticas nos ha proporcionado al primer trimestre del presente año. Entonces, eh, lo que quiero es mostrarles los datos que tenemos. Eh, principalmente quiero mostrarles que el sector agropecuario ha tenido un incremento al primer trimestre, un crecimiento del 8.6%. La actividad de construcción ha tenido una, un, un crecimiento del 7.2 Tenemos la industria de alimentos, bebidas y tabacos que ha estado con un crecimiento del 5.6 Transporte y comunicaciones 5.4 Comercio ha crecido 5.2 La administración pública ha crecido en un 4.8 Otros servicios en 4.4 Establecimientos financieros ha crecido en un 4.3%, electricidad, gas y agua en 4.2%. Tenemos algún, algunos eh, sectores que no, han, que no han crecido, principalmente es el sector de hidrocarburos que ha tenido un decrecimiento del 14.1%, la minería 1.6% y el resto de la industria que básicamente está relacionada con hidrocarburos, va a decir de gas natural, eh, esta, estas industrias ha tenido un decrecimiento del 1.1%. Es importante recalcar que este dato del 14.1% se debe no a que haya habido una menor producción de gas, sino que Brasil ha empezado a comprarnos en este primer trimestre menos de lo que nos compraba normalmente. Los volúmenes que nos compraba eh, Brasil estaban alrededor entre 28 y 30 millones de, de pies cúbicos, de millones de pies cúbicos, y en estos, en este primer trimestre, eh, primer trimestre la demanda ha estado. ...entre 16 y 20 eh, millones de pies cúbicos, por lo tanto hemos tenido un decrecimiento del 14.1%. Con todos estos estos crecimientos que les muestro, nuestro PIB, la variación o el crecimiento desde la economía acumulada... Eh, desde la economía nacional está en un 3.34% y si lo medimos acumulado a 12 meses estaríamos con un crecimiento del 3.8%. Una cosa que es importante mostrarles que este crecimiento está eh, eh, básicamente muy parecido a los que hemos tenido en, en anteriores años. Eh, si ustedes se dan cuenta, en años como el 2007, el 2009, el 2010, hemos tenido crecimientos al primer trimestre parecidos. Por ejemplo, el, el, el año 2007 hemos tenido un crecimiento al primer trimestre de 2.5, pero hemos terminado el año con 4.6%. El, el año 2010, el año 2010, Hemos tenido un crecimiento del 3.2, pero hemos terminado con un crecimiento eh, de 4.1%. Entonces, si bien eh, hoy está en 3.3%, esto no quiere decir que eh, los datos o las proyecciones que nosotros tenemos no se vayan a cumplir eh, con, este, con este primer dato. Otro tema que me gustaría mostrarles es el tema que principalmente va relacionado al funcionamiento de nuestro modelo económico. Como ustedes saben... El, el principal, la principal motor de nuestro modelo económico es la demanda interna y en, en, a lo largo de estos años siempre nuestra, nuestra demanda interna ha sido la que ha apuntalado el crecimiento y este, este, esta gestión no estamos eh, eh, apartados de ello, el, el crecimiento el que les estoy mostrando si bien es 3.3 está apuntalando porque la demanda interna ha crecido en 7.2 por ciento y eso es bien importante la demanda interna tenemos como crecimiento 7.2 por ciento lo que nos está jalando hacia abajo básicamente es la demanda externa que son eh, son eh, temas que los que nosotros no manejamos y principalmente aquí lo que nos está afectando es la crisis del brasil que que producto de una crisis económica como ustedes saben que tiene Brasil, ellos nos estarían comprando menores volúmenes de gas. Y eso es lo que no, no nos jala hacia abajo el crecimiento. Pero es bien importante tener en cuenta que nuestra demanda interna, nuestra economía que, que nosotros generamos adentro, adentro del país, está con un crecimiento del 7.2% y eso, es, es, eso desmiente digamos todas esas eh, esas eh, esas afirmaciones que hacen algunos opinadores de que estaríamos desacelerándonos. En realidad, si ustedes se dan cuenta, este 7.2% es mayor que, que, el, que el año pasado de 5.3% en la demanda interna. Y, y por lo tanto, nuestros crecimientos, es, es, es, este, nuestro crecimiento interno estaría eh, sigue creciendo a una tasa mayor al 4%. Si, si nos volvemos al primer gráfico que les hemos mostrado, todos los sectores básicamente están, están creciendo encima de un 4%, por lo tanto, nuestro, nuestra economía sigue eh, con, el, con el motorcito interno, pero también sigue eh, creciendo a, a, a niveles importantes. Otro tema que, que quiero mostrarles, eh, y que era lo que les decía, es el tema de cómo, habe, cómo ha ido el, el, la exportación de volúmenes de gas. En enero hemos, hemos eh, exportado menos de 15 15 millones de 15 millones de por día de millones de pies cúbicos de metros cúbicos por día, perdón. El, en febrero hemos tenido eh, casi como 16, hemos podido subir un poco en marzo, en abril hemos tenido una subida casi a 30, pero nuevamente hemos bajado eh, en mayo y en junio que hemos terminado con un poquito un poco por encima de 15 millones de pies, de metros cúbicos por día. Y este es el que es lo que nos viene hacia adelante. Básicamente lo que les mostraba está reflejado en estas barritas anaranjadas en enero, febrero, marzo y abril. Pero ¿qué viene hacia adelante? A partir del, del, del, del, del segundo semestre ya vemos que, que, que se van incrementando los volúmenes. Por ejemplo, en julio hemos tenido en promedio 26.5% de venta. Y a partir de, de, de los primeros días de agosto, vemos que tenemos 27, 28, 27, 27, 27. Por lo tanto, este decrecimiento que hemos tenido producto de los bajos volúmenes que, que hemos eh, exportado en los primeros meses del año, se van a ir recuperando en el segundo semestre del año. Por lo tanto, vamos a eh, esperamos tener mejores crecimientos por, eh, por el tema de que vamos a eh, poder exportar mayor volumen, mayores volúmenes de gas hacia el Brasil. Entonces, eh, nosotros eh, vemos que si bien el dato del de, de, de primer trimestre está por el 3.34 y ya el segundo semestre este se va a ir recuperando, principalmente si nos mantenemos en estos crecimientos que tenemos en la demanda interna y podemos tener mejores volúmenes de gas exportados, vamos a tener mejores crecimientos y vamos a poder llegar a las metas que se han establecido a comienzos de año. Eso es lo que... Quería mostrarles, eh, les agradezco sus su atención. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. El periódico El Deber, por favor. Buen día, ministro. Es la única situación por la cual podemos, digamos, tener una esperanza de que va a haber un mayor crecimiento. El tema de Brasil, hay otros, otras condiciones también que eh, dan este panorama que sea mejor para el segundo semestre Bueno, en realidad si ustedes eh, se fijan en el primer gráfico en este tenemos que, que el sector agropecuario ha tenido una, un muy buen desenvolvimiento, 8.6% de, de, de, de crecimiento eh, este, este, esta actividad nos está yendo muy bien ustedes saben que eh, hoy por hoy hay, han habido lluvias eh, las cosechas se están dando en los, en las, eh, en los cánones eh, establecidos y los otros, los otros eh, sectores han ido creciendo más que el, que, el, que, el, que el 4%. Fíjense, toditos los sectores que son generadores de empleo y que son demanda interna, toditos han crecido más del 4%. Por lo tanto, ¿cuál es el, el problema que tendríamos nosotros? Es básicamente el tema de hidrocarburos. Entonces, si nosotros solucionamos el tema de hidrocarburos, como les había mostrado que se está mejorando la, la, la demanda de Brasil, es, es, tenemos la certeza de que este, de este crecimiento va a ser mayor. Eh, desde el punto de vista de interno, el desenvolvimiento está, es, es bueno, ¿no? Y vamos con Péate. Ministro, buenos días. Bueno, eh, desde ya, asambleístas del oficialismo del MAS hoy han eh, hablado, han prácticamente descartado el pago del doble aguinaldo justamente por estas cifras porque dicen que no es fácil poder llegar a lo estimado, a lo que a lo idóneo para justamente acceder a este beneficio, ministro. Bueno, el tema del segundo aguinaldo es un tema de especulación de parte de los asambleístas. Yo ahorita no podría decirles con certeza si se va a pagar o no se va a pagar. Hay que esperar los datos a junio, pero es importante ver que este dato, como les mostraba en en este, en este dato, el, el, el primer trimestre no te da la, la, la, el, el, el, el número que te va a venir el segundo trimestre. Eh, por ejemplo, el, en 2007 hemos tenido un crecimiento del primer trimestre de 2.5 y hemos terminado encima de 4.5. Entonces, por ahora, nosotros no podemos eh, determinar si va a haber o no va a haber segundo aguinaldo. Eh, hay que esperar eh, lo, lo, la recolección de datos por parte del, del INE y ahí realmente vamos a poder determinar con certeza si hay segundo aguinaldo o no por ahora todo es eh, meramente especulaciones y desde el punto de vista de, de estos asambleístas es un tema eh, netamente político, ¿no? Página 7. El incremento del gas para las industrias no va a impactar en el crecimiento económico como ya lo habían advertido eh, los empresarios privados y si nosotros no somos inmunes a, a la desaceleración que tienen en la región, en países de la región. Bueno, eh, Primero te voy a decir qué inmunidad tenemos. Si ustedes se dan cuenta, todos los, todos, todos los eh, países de la región están con crecimientos bajos. Este es nuestro crecimiento, nuestra, nuestra, nuestro motorcito, el, el, el motor interno. Y Si ustedes se, se dan cuenta, todito está encima del 4%. El tema del gas es un tema que, eh, si bien afecta a los costos de de, de, las, de, las, eh, de las empresas, principalmente las más grandes, este este este impacto es aproximadamente del 3%. Eso no va, no debería eh, eh, ¿cómo se llama? afectar sobre la producción que ellos tienen. ¿Por qué? Porque principalmente aquí quien afecta a quienes están en este segmento grande son los, los, eh, las entidades que, que fabrican cemento. Y nuestra inversión pública y la construcción sigue creciendo a ritmos importantes. Tenemos inversión pública que se va a ir ejecutando este, este segundo semestre eh, para llegar a los 6.100 millones aproximadamente que se han presupuestado. Por lo tanto, las cementeras van a seguir produciendo. Eh, obviamente, este, este, este 3% les va a afectar en sus costos, pero creemos que en comparación a las utilidades que ellos están generando, ellos están en la posibilidad de... Eh, de eh, absorber estos, estos, estos este, este, este no no llamar no llamarle incremento, sino en este eh, retiro eh, de la subvención que ellos tienen en, en el precio del gas. Giga ¿no? Visión. Buenos días, ministro. Eh, así. Se han realizado las medidas de presión, bloqueo de carreteras, paro cívico en Achacachi. Los dirigentes se piden al gobierno a través de su cartera de Estado que pueda congelar las cuentas del municipio. ¿El Chacachi se va a atender ese sufrimiento o cuál es el procedimiento que se debe, ministro? Por bueno, en realidad nosotros tenemos normativa para el congelamiento de cuentas. Eh, en la medida que se cumplan los, eh, los pasos eh, legales que se, que se tienen respecto al, a, los, a los problemas que tiene el Chacachi respecto a su, a su alcaldía, nosotros vamos a proceder como manda la norma y si tenemos que congelar lo vamos a hacer. Pero para eso tienen que haber... Eh, tienen ciertos requisitos eh, que tienen que cumplir y una vez que ellos cumplan, eh, nosotros vamos a hacerlo. No sé, ¿no? Buen día, Bien. Ministro. Eh, volviendo al anterior tema, por favor, e insistiendo en la pregunta de mi compañera, eh, con todas las cifras que nos ha mostrado, ¿el, ¿el Ejecutivo mantiene la previsión de crecimiento en 4,7% para final de año o se prevé algún tipo de modificación, por favor? Bueno, en realidad, con, con, estos, eh, con estos datos que tenemos y con las proyecciones que que, que estamos haciendo respecto al, al tema del gas principalmente? Eh, nosotros hemos, tenemos la certeza que el crecimiento va a estar encima de 4. Eh, nuestro objetivo es llegar al 4.7, mantenemos ese objetivo que, que, en el cual hemos firmado el, el programa monetario fiscal a comienzos de año y bueno, eh, vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a, a, ese, a ese objetivo, ¿no?